Muy buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Un cordial saludo y bienvenidos a En busca de la verdad. El título, pues ahí lo tenéis. No me cabía, no me cabía. Y seguramente YouTube lo he vuelto loco. La verdad sobre nuevas investigaciones de la Sábana Santa, experimentos del sueño y virus gigante, que por cierto. Eh, ya ahora os hablaremos de, del vídeo que se ha subido en Clásicos del Misterio. Así que vamos a empezar esta pequeña charla, tertulia, todas estas informaciones que traemos para que las disfrutéis. Ya sabéis que voy a hacer un directo semanal, eh, lo iba a hacer mañana, jueves, pero por cuestiones de tiempo lo hago hoy. Y mañana os obsequiaré con un vídeo. Es muy importante que comentéis, que habléis en el chat y los que vais a ver este vídeo en diferido, es muy importante pues que nos escribáis aquí debajo todo lo que pensáis, de todo lo que estamos diciendo, sea bueno, sea malo, no importa, aunque sea para saludar, también sirve todo, sirve absolutamente. Así que muy buenas noches a todos y comenzamos con este pequeño directo. Vamos a empezar a saludar a todos, saludamos a Paloma, hola Paloma. Buenas noches, Rafa. Alba, bienvenida. Hola, buenas noches, Rafa. Gracias por invitarme. Y tenemos a Alejandro Merino también con nosotros. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Pues bueno, vamos a empezar esta charla, si os parece bien, por las damas. Y vamos a empezar por Paloma. Paloma, cuéntanos esto de los virus gigantes porque cuando se ha subido el vídeo a Clásicos del Misterio, ya sabéis que Alba y Paloma son del canal Clásicos del Misterio, y se ha subido un vídeo, la verdad, que yo cuando lo he visto digo, madre mía, pues que no se descongelen los polos ni nada, ¿ver? porque si no se puede liar aquí una hecatombe. Paloma, cuéntanos más detenidamente todo esto. Pues sí, además el vídeo que has subido hoy, por cierto, muy chulo, está muy muy bien hecho, lo has hecho tú, por cierto, así que que vayan a verlo. Pues la verdad es que es un tema que yo cuando lo he visto me ha llamado la atención y me ha preocupado, porque estamos en pleno, bueno, estamos en cambio climático, en pleno cambio climático y bueno, pues estos virus son unos virus gigantes que no son como los normales, son una serie de virus que tienen igual un centímetro de longitud y son visibles con un microscopio normal. ¿Y qué pasa? Pues que son virus que tienen miles de años, que están latentes, que están en el permafrost, que ya sabéis que es la capa esa de hielo permanente que está sobre la Tierra. ¿Y qué pasa? Que esa capa de hielo se está descongelando. ¿Qué pasa si se descongela esa, esa, esa capa de hielo? Pues que estos virus eh, eh, se despiertan. Son virus muy antiguos, son virus eh, para los que no sabemos eh, cómo van a funcionar los antibióticos que tenemos y de hecho se han hecho ya estudios con algunos de ellos. Eh, de hecho se revivió uno de estos virus por unos, unos científicos. El virus tenía unos 30.000 años eh, y una vez que lo descongelaron y lo pusieron activo, se volvió rápidamente muy infeccioso. En todos estos estudios han estado utilizando incluso fármacos que se consideran como de... Último recurso y la verdad es que han dado pocos resultados. Entonces, imaginaos, en pleno cambio climático, descongelándose los polos. Hay otras teorías que dicen que se está creando hielo, no sabemos. ¿Esto qué puede suponer? ¿Qué puede suponer? Incluso igual las perforaciones, porque estos científicos también se muestran preocupados por las perforaciones que se hacen en los polos en busca de minerales, en busca de petróleo. ¿Qué se puede despertar? igual la, la siguiente extinción masiva no viene del cielo, igual viene del suelo, ¿no? Y de esos virus gigantes que, que están ahí dormidos y podían despertar. Pero, Paloma, esto puede ser nocivo para el ser humano y para los animales, porque en el vídeo recuerdo que hubo pues, un virus que atacó pues, a un grupo de renos incluso, ¿no? Exactamente. Eh, fue en, si no recuerdo mal, no sé si voy a decir bien el, el nombre, pero fue en Rusia y eh, fue el Antrax, Fue el virus del Antrax que estuvo dormido durante 70 años, se filtró al suelo, del suelo se filtró a la cadena, al agua y a la cadena alimenticia y de hecho murió un niño de dos años y, si no recuerdo mal, 20 personas fueron hospitalizadas en estado muy, muy grave. Pero muy grave, es más, es que los antibióticos y todo lo que hacían los médicos, la verdad es que daba poco resultado. Estamos, o sea, que no hablando, estamos hablando de un virus, o de una clase de virus que podría tener miles de años. Exactamente, miles de años o millones. Date cuenta que eh, el hielo eh, lleva ahí muchísimo tiempo, es muy frío, es oscuro, no tiene oxígeno y por tanto es muy buen conservador de virus y bacterias. Por lo Exacto. tanto están ahí latentes, conservadas, esperando a despertar. Claro, ya sabemos que el, la capa del de, permafrost, que sería esta capa de hielo permanente que está en estas zonas, pues lo que hace es un congelador. O sea, De hecho, se sabe que se han descubierto incluso con la retirada de, de todos estos... Eh, hielos, ¿no? De, de, de, por el cambio climático que está haciendo estragos, pues se ha incluso llegado a recuperar fósiles también, ¿no? De mamuts, de, de, de otros animales que seguramente pastaban pues un poquito más al norte antes de que hubiese tanto hielo, ¿no? Eh, hemos dicho que esto sería nocivo para la, el, el, el ser humano, pero lo que me llama la atención, Paloma, es que son es virus de un centímetro, o sea que... Que puedes verlo a simple vista y con, y con un microscopio normalito de estos de los niños de juguete los puedes ver. Exacto, es lo que más eh, ha alarmado a los científicos, que son virus gigantes, que eh, ahí dormidos eh, es más. Estos virus, a diferencia de los virus normales, tienen 2,55 millones de pares de bases y tienen 2.556 genes que codifican las proteínas y los virus convencionales no tienen ninguna proteína o sea que imaginar eh, cuál sería su capacidad es un poco impredecible y asusta eh esto sería pues por el deshielo no que está viendo los polos se está descongelando todo hay un cambio climático pero pues un cambio climático un proceso natural yo creo que bastante natural que es por lo que ha ocurrido siempre, ¿no? Estos cambios climáticos, porque, bueno, pues son, son cíclicos, ¿no? Y ahora, pues toca, toca ese, ese cambio climático que se sabe que de aquí eh, leí un estudio que eh, hablaba de, de que en el año 2070, yo no lo veré, yo como soy del 75, no, no sé si llegaré a esa fecha, pero que se iban a ver incluso países afectados por la subida de las aguas por la congelación, sí. de, de descongelación de, de los hielos, ¿no? de, de, de todo este sí. hielo que se está yendo, yendo al carajo. Abremos micrófonos, chicos, si os interesa, si queréis hacer alguna pregunta o comentar alguna cosita. Empezamos por... Eh, Alba, ¿estás por aquí? Sí, estoy. Pues nada, como a vosotros, a mí lo que más me ha llamado la atención es lo del tamaño que tiene el virus. Y, y los virus que ya de por sí son di súper difícil de matarlos porque los virus van mutando, se van haciendo nuevas cepas, ese virus que, que tiene tantos años, madre mía. Exacto, se van mutando, se van haciendo nuevas cepas, eh, luego tenemos el mal uso de los antibióticos que hacemos, eh, que hacemos nosotros, sí. que los va volviendo resistentes, son muchas variantes a tener en cuenta. Eh, estás, muteado, ¿Estás muteado, Rafa? Que preguntan, perdón, preguntan por aquí. Eh, a ver, como he hecho yo el vídeo, ya que lo ha dicho Paloma, pues bueno, pues está, ya lo suelto. Eh, por lo que ha dicho Paloma en su vídeo, los, los investigadores son los investigadores franceses, no, es, no está financiado por la NASA. No, no, no. Es un instituto francés. Jean-Michel Claverie y Chantal Averguel. Toma. Oh, vale. ¿Eh? Pues ahí... Y el nombre del virus que, que le pusieron es Fitovirus sibérico Fitovirus. Eh, de Siberia, evidentemente. Exactamente, de Siberia. Eh, Alejandro, ¿y vas a decir algo? Sí, eh, quería hacer, digamos, unas aportaciones con respecto a, la, a lo que se derrite de los hielos, los estudios de, de los hielos que hay. Es que se está, uh, está viendo un, un, digamos, una pérdida de hielo en lo que es la Península Antártica pero hay un aumento, por otro lado, un aumento del, del hielo en el resto de la Antártida. O sea, por lo que, eh, lo que se refiere a la Antártida en general no está perdiendo hielo, de hecho está ganando. Lo que pasa es que no se suele decir la segunda parte, siempre se habla de la península Antártica y no se suele hablar del resto. En la cuestión, en el tema del polo norte, eh, varía mucho cada año, porque hay que entender que el polo norte eh, realmente es un cascote de hielo flotando en el océano, que gana mucha extensión en invierno y... ...prácticamente desaparece en verano. Eh, ¿Qué ocurre? Que cada año varía, o sea, no es una cosa... ...Iba por ciclos. Hace un, una década hubo una especie de periodo... ...en el que parecía que se iba reduciendo... ...empezaron a decir que salieron ciertos estudios... ...que para el año 2015 ya no iba a quedar hielo... ...y, y, y a partir del 2009 pues, volvió a aumentar eh, la extensión del hielo... ...y es una cosa cíclica, realmente no lleva tanto tiempo... ...estudiándose y no es nada claro. Es cierto que se ha perdido hielo en zonas industrializadas en zonas donde se ha puesto hay actividad humana, ahí sí ha desaparecido el, el hielo, pero por la propia actividad humana, o sea, en parte ha tenido mucho que ver por lo que es en la industria y, y el uso digamos, de lo que son combustibles en la zona han calentado ligeramente ciertos eh, lugares y ha, ha producido pues, un aumento o una pérdida de, de hielo, digamos, a nivel anual el tema del virus este, eh, yo, yo estuve viendo un poquillo el tema y encontré una página en, en, precisamente en francés, lo que pasa es que la he estado buscando a ver si la he encontrado y no la encontraba encontrado, para poder decirla, en el cual, digamos, se le quitaban un poquillo de importancia a, a todas estas informaciones que habían salido, diciendo de que no es una cosa tan extraña y daban ejemplos de, otra, de otras ocasiones en las que ha ocurrido el, el tema del permafrost. Es cierto que, des, que eh, lo que es del, de la zona del norte, de lo que es el hemisferio norte, pues se, se está perdiendo en algunas zonas, pero en otras zonas, ya se me estaba cayendo el, el móvil, que es con lo que estoy, en otras zonas eh, no, o sea, que es que um, simplemente que en algunas zonas, con todo lo grande que Siberia, que es inmensa, pues en algunos lugares, eh, durante estos años, pues hay menos hielo de lo, de lo habitual en décadas, pero en otras zonas aumenta. Y entonces es más o menos normal que puedan aparecer virus enterrados. En el tema de la Antártida no es demasiado peligro porque en la Antártida estamos hablando de que hay kilómetros de espesor de hielo. O sea, esto, eso no es una cosa que se vaya a derretir, ni mucho menos en, en los próximos miles de años. Por lo cual, los virus que puedan haber bajo la Antártida no es una cosa que debamos preocuparnos. Lo que pasa es que siempre se busca el alarmismo, se busca la noticia, del amarillismo y crear miedo. Es, eh, el tema del cambio climático realmente no es ni mucho menos tan grave como siempre nos están pintando. Eh, solo hay que ver a aquellos dos que hayan visto el documental de, de, de Al Gore que ya en esta época ya debíamos estar para poco menos que bajo el agua todas aquellas ciudades costeras y no es así y lo que pasa es que claro, cuando se habla de posibles cambios eh, según estadísticas y unos datos eh, recogidos en un periodo determinado de tiempo eh, y te haces una estimación a mil años pues la cosa no parece tener demasiado alarmismo ¿qué ocurre? que después eh, también se cogen esos datos según el momento. Se eh, eliminan, por ejemplo, en ciertos periodos, como el periodo eh, en, digamos en la pequeña edad hielo medieval. ¿Por qué? Porque fastidia lo, digamos, el estudio según el, eh, los resultados que quieren que den a priori. Y, y así se hace de forma habitual, tal como se mostró en, en aquel escándalo del ClimaGate, que, que destapó que estaban falsificando los datos para crear más alarmismo a la población. Por lo cual, el tema del cambio climático es una cosa que, que existe, la cuestión es si es antropo, eh, si tiene un origen antropogénico o no lo tiene. Yo personalmente no creo que tenga un origen antropogénico, yo creo que está más eh, que, que se produce más por lo que son los cambios solares. Es mi opinión personal, después de un tema que he estudiado bastante a menudo, que existe, sí, pero no, no creo que sea eh, por una cuestión del ser humano. Y lo que sí es por una cuestión del ser humano, que es realmente lo grave y lo que no se trata es la contaminación sobre todo de las aguas, y eh, la pérdida de vida marina. Eso sí es un problema muy gordo, que sí es provocado por los seres humanos y parece que no tiene importancia. Uh -huh. Curioso tema lo que acabas de decir. Pero os voy, a, os voy a leer un titular que me acaba de pasar, Josué, amigo de, de aquí, de En busca de la verdad, amigo de todos nosotros. Dice, un estudio financiado por la NASA consiguió en sus pruebas al loro con esto, restablecer con éxito bacterias congeladas en Alaska durante mil años. Es decir, que la NASA, si la NASA anda detrás de todo esto, eso quiere decir que algo están pensando esta gente. Y uno se pregunta por qué se mete la NASA en eso, si se supone que, es, que van a explorar, para explorar el espacio. La Agencia Nacional Aeroespacial de los Estados Unidos. Sí. Esa agencia metida en eso. No lo sé. Es como si ahora se mete un churrero, ¿no? Pues no tiene nada que ver una cosa con otra, se mete un churrero pues a estudiar estas cosas. Cosas de la vida, no lo sé. Vamos a continuar. Yo sé que podríamos estar debatiendo sobre este tema miles de años, pero vamos a dejarlo minutos y nos vamos a ir con Alba, que nos va a contar una cosa... Que yo cuando, ya que lo habéis dicho, cuando hice el vídeo, el clásico del misterio, me quedé alucinando. Porque yo sinceramente algo había oído, pero hace muchos años, pero no con este detalle que nos va a contar Alba. Cuéntanos, Alba, qué pasó con esto sí. del de sueño, experimentos del sueño. ¿Dónde fue? ¿Quién lo hizo? Cuéntanos. Bueno, antes de entrar en sí en ese tema, os voy a hablar así un poco por encima de, del sueño y de las consecuencias de no dormir y ya después entramos en el supuesto experimento ruso del sueño. Ah, bueno, pues como ya sabéis, el sueño humano es una acción de necesidad vital y que es llevada a cabo por el organismo y nos introduce en un estado en el que nuestra conciencia eh, del entorno y de la actividad motora pues prácticamente se vuelven nulas. Transcurre por varias fases en las que se realizan diferentes funciones fisiológicas y que son imp imprescindibles para nuestro equilibrio tanto físico como psíquico. Eh, como todos sabéis, después de dormir, pues nos sentimos reparados, tenemos nueva energía y esto nos permite seguir con nuestra vida cotidiana. Pero la pregunta es, ¿cuánto podríamos pasar sin dormir? Bueno, pues esto varía también de persona a persona y en los casos más extremos eh, se puede asociar eh, a, a personas que padecen potenciales enfermedades. Sí que hay un récord documentado y lo tiene Randy Garner que estuvo 11 días seguidos sin dormir. La verdad es que son bastantes. Eh, una de las recomendaciones que, más extendidas sobre el sueño es que tenemos que dormir entre 7 u 8 horas cada noche y este consejo está sustentado en una investigación que indica que tanto quienes duermen mucho como quienes duermen poco tienen una mayor probabilidad de sufrir ciertas enfermedades y también de vivir men menos tiempo. Eh, las consecuencias de no dormir lo suficiente... Pues bueno, eh, durmiendo poco puntualmente en un, en un corto periodo de tiempo, puede ser por ejemplo días o semanas, lo que se experimenta es principalmente que tienes necesidad de dormir a todas horas. Tienes mal humor, estás impaciente, estás desanimado, te estresas más fácilmente, también eh, tienes más posibilidades de enfermar, eh, disminuye tu rendimiento físico y el intelectual también. Tenemos también tendencia a alimentarnos peor y a descuidarnos eh, general, un descuido general. Pero obviamente esto no ocurre, todos estos síntomas no ocurren, todos a la vez ni en su máxima intensidad. Pero eh, estos síntomas revierten durmiendo lo necesario, las 7-8 horas que os he dicho pero eh, si este tiempo ya es más prolongado, las, aquí la situación ya se complica y lo que se produce, lo que se produce es un agotamiento, trastornos digestivos, eh, envejecemos precozmente, eh, también hay una depresión en aumento, eh, también se corre el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, también el cáncer, la diabetes y también enfermedades psíquicas. Pero dentro de lo malo de todo esto que os he dicho, pues hay una buena noticia y es que si dormimos adecuadamente todo esto que os he dicho, pues no va a pasar. Además se, se vuelve lo contrario, es decir, tendremos mejor salud, mayor bienestar, eh, mejor humor y también tenemos una mayor capacidad para afrontar y resolver pues, los problemas que se nos van planteando en el día a día. Pero eh, sí que hay personas que pueden pasar prácticamente toda su vida sin dormir y esto es una enfermedad que se llama insomnio familiar fatal y apenas unas 40 familias en todo el mundo la tienen. Esta enfermedad, bueno, os la voy a decir muy resumido, tiene muchos síntomas, pero bueno, eh, empiezas a tener los síntomas, uno es que por las noches tienes mucha sudoración, eso te da ansiedad, y otra serie de, de muchos síntomas que al final acaban, eh, derivan en un coma y finalmente la persona muere. ¿Vale? Y ahora ya si queréis, pues ya después de este resumen del sueño ya nos metemos en el tema del experimento. Oye, si Álva, bien. te dime. Ya ¿Cuántas veces dime, dime. O cuál sería? Eh, ¿Cuánto tiempo máximo has estado sin dormir? Yo, eh, un, un día entero más o menos. Tú, sí. bueno. Yo 36 horas más? Un día No aguanto más Pues os gano bueno. Seguramente Yo he estado tres días sin dormir ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Y ¿Cómo te fue quedaste? la experiencia? La experiencia muy mala porque Sí, ¿verdad? Lo primero que te vuelves es agresivo Sí, claro Es muy agresivo, pero muy agresivo o sea, te, te, te empiezas a disociar muchas cosas y tu mente eh, está tan, tan, tan cansada, tu cerebro, y esto es verdad, ¿eh? que empiezas a entrar en una película, en un bucle, de comerte el coco y que eso es malísimo. Recuerdo que cuando dormí, dormí más de 12 horas del tirón, sin moverme. Recuerdo que me acosté en una posición y me desperté así. O sea, ni me moví. ¡Pac! Claro, es que yo, por ejemplo, hay alguna vez que si he dormido poco y, o me han despertado lo que sea, a mí me entra mala leche. Exacto, te levantas ya de mal humor, ya con sí, dormir te, poco. ¿no te, empiezas, empieza, el día ya lo empiezas bien. Sí, ya, ya lo empiezas bien, sí, bien tocado. Sí. Ese día te levantas ya con el pie izquierdo. Oye, Alba, ¿tienes buen despertar? Eh. Bueno, sí, según, si me despiertan a cacerolazos ya te digo yo que no Claro, no, no tienes buen despertar No ¿Y tú, Paloma? Yo creo que sí, ¿no? No sé, yo creo que sí Sí, pues sí. yo creo que sí ¿Y tú, Alejandro, tienes buen despertar? Eh, luego, cuando he hecho la siesta me levanto como muy, muy pesado, pero no, si sí, de humor sí, yo me levanto como de buen humor yo me sí, en las siestas, yo en las siestas sí que hay muchas veces que me levanto más cansada de lo que estaba Al principio Eso es porque no haces un ciclo completo de sueño Un claro. ciclo completo de sueño debe tener una serie de fases La, la siesta suele ser corta, no lo llegas a cumplirlo Entonces, Bueno, des la des mía des, no son, con las mías no son cortas bueno, pero no son unas tres horas así que dura el primer periodo de sueño, porque después se van acortando. En una noche larga puedes tener distintos periodos de sueño que se van repitiendo y cada vez son más cortos. Eh, en la primera, digamos, que es en la más larga, que puede durar unas tres horas, Obviamente poca gente se echa una siesta de tres horas entonces, ¿qué pasa? Yo sí te, te, Tú sí, ¿no? Vale. Entonces sí. Te, despiertas, te despiertas En una fase, la interrumpes Y entonces te despiertas como desorientado Como cuando la gente el que sonámbula Se despierta y, y está, ¿dónde estoy? Pues algo, algo parecido Lo que ocurre con las siestas Ajá. Hay gente que no, hay gente que directamente Se despierta como una rosa No, yo me pego una siesta, me levanto Y súper contento, me tomo un cafelito y, y andando Alba, cuéntanos este experimento del sueño sí. que tanto nos intriga y no os vayáis los que estáis ahora, porque luego, cuando acabe Alba, vamos a hablar de la síndrome la sábana santa, no os vayáis. Cuéntame, Alba. Bueno, pues eh, en este supuesto experimento, y además digo supuesto porque no, no se ha encontrado ningún documento histórico de que se pruebe que esto pasara, pero bueno, yo os lo cuento y luego cada uno que, que saque sus conclusiones. Bueno, pues esto fue: eh, fueron unos investigadores rusos en la década de los 40 que hicieron un experimento utilizando a cinco prisioneros políticos y que estaban considerados enemigos del Estado. Lo que hicieron es que le, les prometieron falsamente que serían liberados si ellos accedían voluntariamente a ser usados pues, como conejillos de indias eh, durante la prueba. Eh, en esta prueba lo que se iba a probar eh, sobre ellos era un nuevo gas excitante y los iba a mantener despiertos durante un mes entero. Bueno, eh, fueron confinados en una habitación que estaba sellada y ahí les controlaban el consumo de oxígeno y les administraban este gas que estaban probando, se lo administraban en la dosis exacta porque en dosis más elevadas este gas era mortal. Eh, como os podéis imaginar, no tenían camas porque no iban a dormir, pero sí que tenían agua, comida, eh, alimentos secos para un mes y tenían un inodoro y también tenían libros para leer y entretenerse. Bueno, para observar el experimento eh, se disponía de una ventana de cristal que tenía un diámetro de 5 pulgadas y tenían también varios micros. Los primeros cinco días fueron bien pero a partir de entonces eh, los sujetos, estos cinco prisioneros, empezaron a mostrar paranoia, eh, dejaron de hablarse entre ellos y empezaron a susurrarle a los micrófonos. Eh, con, eh, con, con estos actos que hacían de lo de dejar de hablarse y susurrar a los micros, los investigadores sospecharon que esto era un efecto secundario del gas. A partir del noveno día, uno de ellos empezó a correr gritando sin parar durante tres horas. Después de este tiempo, siguió gritando, pero de su garganta ya no salía el sonido y los científicos pensaban que lo que le había pasado es que se había destrozado las cuerdas vocales. Pero lo más sorprendente fue la reacción de los otros cuatro, que mientras el sujeto este iba ahí durante las tres horas correteando y gritando, ni se inmutaron ellos siguieron ahí susurrando a los micros como si no pasara nada y pasado un tiempo eh, otro sujeto le pasó lo mismo que a este que gritaba bueno eh, los científicos sabían que las cinco personas estaban vivas porque el consumo del oxígeno en el interior se correspondía con el de cinco personas que realizaban ejercicio físico intenso pero no oían nada en el interior <coughs> En la mañana del día 14, los investigadores eh, hicieron una cosa que eh, no estaba dentro de sus planes. Les hablaron a los presos por un intercomunicador para ver cuál era su reacción. Lo que les dijeron es lo siguiente, eh, vamos a abrir el habitáculo para comprobar los micrófonos, aléjense de la puerta y túmbense en el suelo. Si no lo hacen, les dispararemos, pero si hacen lo que les decimos, uno de ustedes será liberado de forma inmediata. Pero lo que les sorprendió a los investigadores fue que uno de los sujetos les dijo, ya no queremos ser liberados. Bueno, esto lo dejaron pasar, pero al final abrieron la cámara eh, la noche del día 15. Lo que hicieron primero fue extraer el gas del interior y lo reemplazaron por aire fresco. Eh, de inmediato, tres voces empezaron a suplicar eh, que les volviesen a poner el gas. Entraron tres militares y vieron el panorama y ellos empezaron a gritar también. Cuatro, cuatro de los sujetos eh, todavía estaban vivos, pero estaban en un estado difícil de describir. Las raciones de comida, eh, a, las raciones de a partir del día sexto, estaban intactas había trozos de carne de los sujetos en el sumidero, los cuatro tenían trozos de carne arrancada, incluso habían huesos de sus dedos de las manos que estaban expuestos y la manera en la que tenían las heridas indicaban que habían sido ellos mismos que se habían arrancado la piel. Eh, los militares que eran soldados de operaciones especiales se, se, se negaron a estar ahí y a volver a entrar, entonces y los presos seguían rogando que les volviesen a suministrar el gas. Finalmente, entre los investigadores y más gente, convencieron a estos militares y entraron a sacar a los cuatro. Todos se resistieron y uno de ellos, que luchaba contra los médicos y contra los militares, recibió una dosis de morfina diez veces superior a la dosis normal de un adulto y así pues, consiguieron sedarle, pero se murió desangrado. El que, se, el que se destrozó las cuerdas vocales le operaron, pero como no podía gritar, movía la cabeza para protestar y hacía gestos que, que, que pedía que le volviesen a suministrar el gas. Los investigadores se preguntaban por qué querían que les volviesen a proporcionar el gas y uno de ellos le respondió, tengo que permanecer despierto. Así que eh, tomaron a los tres supervivientes y los devolvieron a la sala de, la exper de experimentación, los ataron a camillas y se les realizaron electroencefalogramas. Todos ellos eh, dejaron de luchar cuando volvieron a notar que les habían vuelto a suministrar el gas. Eh, las líneas del electroencefalograma eran normales, pero en ocasiones se volvían planas, como si hubiera ocurrido una muerte cerebral. Y bueno, esta es la historia del experimento. ¿Qué me decís vosotros? Un poco gore, ¿no? En primer lugar agradecer a Susi Dreamcatcher ¿eh? por su donación. Muchas gracias. Gracias por, por ese donativo. Y eh, abrimos micrófonos. Empezamos esta vez por Alejandro. Alejandro, ¿qué te parece sí. Bueno, yo ya, ya conocía ese experimento hace años, hace años vi un vídeo, no sé de quién, a ver, que, hablaba, que habló de ello, hace ya lo menos cuatro o 5 años, la verdad es que hace ya tiempo. Y ya la, la verdad es que no me acordaba, si recordar aquella información, pues que como método de tortura, desde luego, el no dejar dormir es, es una tortura ideal, porque el cerebro es que lo necesita, es una cuestión biológica, es una necesidad igual que el comer y, y si sí, pues privar del sueño a la larga pues trae consecuencias que, eh, realmente una cosa quizás puede parecer que es menos mm, violento que yo sé que despellejar a alguien o algo así pero es otro modo de tortura y que puede dejar secuelas mentales uh -huh. la verdad es que sí, deja puede dejar secuelas y muy gordas Paloma adelante pues yo la verdad, yo no sé si esto es cierto o no, la verdad, pero me parece me parece muy fuerte y muy gore como decía como decía Alba. No me extrañaría nada que hubiesen hecho experimentos con el tema del sueño y como bien dice Alejandro es un método de tortura muy bueno. Así que no, no me extrañaría nada que se si han hecho experimentos igual fuese fuesen por ahí los tiros, pero la verdad es que me parece... Eh, Quería, quería añadir una cosita más ¿no? que se me acaba de ocurrir. Eh, que habría que replantearse quizá algunos, eh, algunas formas, digamos, de ganadería, de que se hace esto. Sobre todo con las aves, con, con las gallinas ponedoras. Se les tiene la luz en día, todo el día para que estén todo el rato poniendo huevos y que se acaban volviendo locas. Ah. Ya estamos con problemas <ríe> de trípode. Y, y eso. Y habría que plantearse un poco un, un sistema de ganadería más humano. Más entiendo. ¿O más animal? Porque... Los animales no tienen moral como para pensar en, la, en el sufrimiento del ser que se va a comer. Eso es solo una capacidad humana. Ah, que también somos capaces de hacer el mal por el mal, también es cierto. Ah, no, como... Somos muy buenos. Hacemos cosas muy buenas, Alejandro. <risas> bueno, somos los únicos que podemos hacer cosas buenas y malas. Porque un animal que era no no tiene una ética, digamos, una capacidad mental como para poder, digamos, valorársele que es bueno o malo. Puede ser más agresivo o menos agresivo cada individuo o cada animal concreto. Pero no tiene una ética, o sea, no se le puede decir eh, achacar maldad o bondad a un animal. O sea, él cumple con unas funciones y una y lo que hace, le dice su instinto, su inteligencia y lo que ha aprendido. Claro. Cierto, y eso lo podemos ver más de cerca en nuestros nuestras mascotas, ¿no? En, sí. En... Bueno, en las mascotas también podemos ver el cariño, eso. Pero cuando vemos en la vida salvaje, vemos que león se come, eh, cazan una gacela y se la están comiendo viva. Estando viva todavía, ya se la, la están devorando. No tienen ningún reparo claro, en pensar en el, eso en el sufrimiento. Hace, eso es por instinto, no, no lo hacen ese verdad, mal, es que a no es mal Es que lo, es Exacto, que lo estoy diciendo, claro, no, es es mal, instinto, es no es mal, es ¿no? simplemente que, que es su forma de alimentarse, y punto. Si no, no se va a comer un león un cactus. ¿no? Mm. Hay gente, no, es verdad, hay gente que cuando ves documentales de estos que, que ves lo típico de la sabana... El león acecha la gacela, ¿no? este tipo de documentales. Pues hay gente, perdón, hay gente que dice: ay, Yo no puedo ver eso, porque ¿cómo puede hacer eso el león? Y dice, ¿Cómo no? ¿Qué sí, va a comer? Yo, un yo hace, hace unos días en la playa estuve hablando con uno que se decía naturista, él, él se afirmaba que era un naturista de amplias miras, y él tenía una visión de la naturaleza que se parecía a las películas Disney. Los animales, todos hablando entre ellos, todo paz, ah, menos el animal carnívoro malvado que, que, que se come a los demás. Y todos los demás animales pues, vivían en fraternidad y armonía. Yo le invité a que dejase de ver películas de dibujitos animados y que se dedicase a ver documentales y verá cómo los hipopótamos, por ejemplo, que son unos animales herbívoros, pues son lo más agresivo que hay. O los rinocerontes <risa> o los propios toros que son animales que defienden su terreno, su territorio eh, se pelean entre ellos por, por una posición o por, por derechos de apareamiento y cosas por el estilo o sea que no es simplemente los carnívoros son los malos y los herbívoros son los buenos claro, funcionan que, por que, sus que, instintos que, es exacto, de hecho él se decía naturalista y lo que tenía era una imagen totalmente desnaturalizada de la realidad bueno, hay que agradecer a a nuestro seguidor Error404, not found. me imagino que eso será que, que no se la ha cargado bien. Es su no, nombre. No, sé quién es, sé quién es. Pero bueno, pues, un nombre muy bonito. Así que gracias por ese donativo. Que oye, si seguimos así con los donativos, pues venga, adelante, chicos. Animaos a los donativos. Venga, vamos a tirar la casa por la ventana. Muchas gracias, amigo. Yo sé quién eres, pero bueno, te has puesto ese nombre. Error 404. Gracias. Eh, sí, lo que estabais diciendo es muy curioso porque eh, yo, por ejemplo, eh, mi, mi pequeño vikingo, mi hijo, eh, pues los documentales que él ve, luego lo asocia, ¿no? Porque en casa vemos el rey león, vemos pues eh, la guardia del león, que es de Disney también, ¿no? Y luego cuando... ...él me, me viene aquí al ordenador... ...cuando estoy aquí trabajando... y ...me dice, papá, pongo un león de verdad... ...entonces yo le pongo en YouTube... ...leones de verdad... ...entonces él se queda alucinando... ...y entonces yo le explico que eso... ...es la realidad y que... los otros son dibujitos pues para... ...entretener a los niños... ...y que los niños entiendan... ...pues que los leones, pues bueno... Se ...tienen pues una vida... ¿no? En, ...en los dibujos, muy parecida a nosotros pero que luego en realidad es eso. ¿no? Entonces, él sabe disociar, ¿no? sabe disociar las dos cosas y las dos cosas le gustan, ¿eh? sus dibujitos y sus documentales. Y yo creo que esto eh, un poco va en relación pues, a la educación, evidentemente. ¿no? Si les enseñamos ya a nuestros hijos de pequeñitos por lo que es la naturaleza, simplemente, no, no el maltrato, ni no, no, lo que es la naturaleza, lo que hace... Pues, por ejemplo, vi un vídeo hace poco, que anda por aquí rulando por Facebook, de una pantera, o un leopardo, no me acuerdo, que caza un cocodrilo. O sea, caza un cocodrilo descomunal. Va por el agua, lo coge, lo mata y se lo lleva nadando. O sea, es impresionante, ¿no? Y eso es la verdadera realidad de la naturaleza. Eh, ¿Queremos decir algo más, chico al respecto o ya vamos directamente a hablar la sábana santa, la síndone. Chicos, chicas, ¿alguna cosita más antes de continuar? Nada, vamos para pues Vamos a la sábana. A la sábana. Pues, la bueno, muy... esta... No sí, es que hay noticias, hay noticias con respecto a la sábana. Adelante. De bueno. Noticias de hoy mismo, o sea, que es sí, una noticia hace 13 fresca. Horas, hace 13 horas, es la última noticia que acabo de leer. Esa, esa es la que, la que voy a hablar. una noticia que ha salido en todos los medios de comunicación, ha salido en televisión, ha salido en toda la prensa. Eh, esto ya significa, con, con esto que digo, es que es para intentar decir que es falsa. O sea, cada vez que aparece una noticia que intenta decir que la santa, santa es falsa, aparece en todos los medios. Eso es lo primero que, que hay que saber. Eh, el tema y cuando aparecen noticias, digamos, que hablan a favor de la autenticidad, eso no, no se entera absolutamente nadie. Pero bueno. Vamos a ver qué es Antes lo que te dice. Te digas, esta, esta Alejandro, historia. te sí, quería bien. preguntar, ¿por qué este efecto? El efecto llamada cuando es falso y cuando porque hay, hay, hay porque quien quien está detrás de los medios de comunicación tienen ese interés. Está es una, de algún lobby religioso. Algún... No, no, no, no, no. Todo lo, más bien todo, todo lo contrario. Es un lobby que intenta desmentir la, digamos, el, lo que es el atacar lo que es el misterio de la Semana Santa. En el caso de la Semana Santa es muy claro eh, ese ataque, cuando uh -huh. ha habido, por ejemplo, la, la famosa datación de Carbono 14, cuando apareció en el en año 89, pues salió en todos los medios y se repite, de, se ha repetido mil veces. Esa datación ha sido ya descartada porque se sabe por qué, por qué, vamos, por qué dio esos resultados, no falló. Realmente es que tenía un remiendo, se, se hizo el análisis de una parte que tenía un remiendo. Que era moderno y por tanto dio una, una edad falsa. Eso se sabe, pero de eso no se ha no, no, no enterado nadie. O sea, hubo una serie de especulaciones al principio de por había, había dado esos resultados que contradecían todos los estudios científicos que, que se habían hecho antes, pero siempre se decía no, pero el carbono 14 dice que es medieval y punto. Después salió un estudio científico que dijo, vale, sí, el carbono ha dado esto, pero ha dado por esto. Ese estudio, ese primero se quiso de mentir, fue, eh, ha sido replicado en dos ocasiones, una de ellas por el profesor Robert Villarreal, de la Universidad de los Álamos, y lo confirmó, confirmó que era efectivamente el estudio que había hecho Ray Rogers en el 2005, que decía que había que había un remiendo y que estaba, había una pintura moderna eh, en la parte en la que se había hecho la datación, pues estos estudios estas cosas no han salido a ningún lado. Se ha vuelto a tratar la Sabana Santa con distintos medios y tampoco ha salido a ningún lado. ¿Por qué? Porque ha parecido que es del siglo I. Entonces, claro, eso no gusta. También se hizo una serie de análisis sobre el ADN que indicaba un re que confirmaba el recorrido histórico que se había hecho digamos eh, a través de lo que era el estudio de, de las fuentes eh, escritas de la sábana que venía a decir que venía desde Jerusalén que había, que había estado por Turquía después en la, en la zona de, de Constantinopla después había pasado por Grecia y después a Francia y, de, y finalmente Italia. Todo este estudio de ADN de plantas y personas que se hizo tampoco se ha enterado a nadie. Sin embargo... Este estudio, por ejemplo, del que estamos hablando, que ha salido hace 13 horas, que ha salido en todos los medios, que ha salido en todas las televisiones, ¿qué viene a decir? Pues nos encontramos que nos dicen que un estudio nuevo forense revela que la, sabana, la sangre de la Sábana Santa es falsa. Vale, ahora me cojo y me meto en el estudio. Vamos a ver qué es lo que han hecho esta, estos dos forenses que, que, que dicen, digamos, que, que han hecho este gran descubrimiento. Pues bien, lo primero que descubro es que realmente el forense es uno, el otro es un químico. Un químico que yo, ya, que yo ya conocía de hace tiempo, pero ahora hablaré de él. Vale. ¿Qué han hecho esto, estas dos personas que digamos para decir que la sangre es falsa? Lo primero que encontramos en el estudio es que no han hecho ningún análisis de la sangre, ni de las manchas, para saber si es sangre. ¿Ah? Eso es lo primero más sorprendente. O sea, dicen que no es sangre y lo primero que te dicen es que no han hecho ningún análisis. porque dicen entonces que la sangre es falsa? Porque lo que han hecho es un estudio... Eh, que Uno de ellos es sí que el forense ya había hecho una especie de primer borrador en el año 2014, Mateo Borrini se llama, en el cual ellos ponen la hacen una especie de crucifixión y suponen una serie de manchas que debe tener digamos una crucifixión y lo intentan replicar, dicen que no encajan con la, sábana, con la sangre de la, de la sábana y ya está, eso es el estudio que han hecho, únicamente, no tienen en cuenta por ejemplo, que eh, los cuerpos ha, eh, en el traslado se han podido mover de un sitio a otro, no, eh, que ese cuerpo fue lavado, eso no lo tienen en cuenta una vez que estaba en el sepulcro, ese cuerpo fue lavado eh, o sea, mm, o sea, es un estudio que es una auténtica chorrada de, de, la, más, de la mayor magnitud, pero mm, viene digamos, a ser en colación con el otro autor del estudio, el financiador de este estudio que es el señor Garlas Shelly este hombre, no, no lo podemos encontrar si buscamos eh, en internet hace una década eh, hizo, mmm, también salió en todos los medios, en todos los medios de comunicación, apareció. Además, es un en su estudio que hizo en ese momento, eh, fue, digamos, repetido, digamos fue en los medios de comunicación cada año. O sea, hasta el año 2013, eh, cada cierto tiempo, volvía a aparecer que el señor Julio eh, Calaschelli había ha hecho una copia idéntica de la sábana con medios medievales. Eso era lo que decía el estudio de 2008, que había conseguido hacer una copia que era exactamente igual y usando técnicas medievales. Bien, decía que vamos, era usando un ácido, después usaba una pintura, la lavaba y él aseguraba que era una copia exactamente igual y que, que tenía las mismas características. ¿Qué ocurre? Que se hizo un documental en el canal Historia en el que iban a analizar, pues, digamos, dos posibilidades de cómo se podía haber hecho la sábana. Una de ellas, eh, haciendo una especie de fotografía antigua, primitiva, aunque usaba una lente, que es moderna, pero bueno. Es, eh, y la técnica de Garlascelli usaron y el primer, análisis, el primer análisis que le hicieron, que fue en el microscopio, simplemente ver si tenía pintura, como efectivamente este hombre aseguraba que no había, pues lo primero que hicieron es mirar la de esa y ¿qué apareció? Apareció pintura. porque Porque era una copia hecha con pintura y aunque este hombre aseguraba de que no tenía pintura, lo primero que hicieron ya se vio que era falso. Pero es que esta copia que aseguran que es igual, si tú buscas la copia de Garlascelli y ves la foto de la sabana santa y la foto de la copia, Vamos, es que eh, cualquiera que haya visto la sábana una vez, ya sabe que la copia no se parece absolutamente en nada. Tiene cierto parecido, coño, pero porque es que lo ha pintado para que se parezca. Pero vamos a ver, pero es que ya cuando se analiza a, a fondo esta copia, eh, pues nos encontramos... Ya, como he dicho, eso de ausencia de pigmentación y de pintura, mentira. Ahí ya este hombre miente. Después, eh, tiene caract las características de la sábana santa, características que son difíciles de replicar. Por ejemplo, la pornomerización. El detalle, o sea, el detalle de la imagen de la sábana es, eh, es un detalle como de una fotografía de alta resolución. Tiene detalles que, visto en microscopio, se ven eh, detalles de pequeñas heridas de los poros de la piel, de sangre, eh, digamos, que ha salido de los poros. Eso, obviamente, la copia no la tiene. Eh, la, superficialidad, eh, la superficialidad es que eh, la imagen de la sábana, lo que es la huella, eh, solo eh, está digamos Está oscurecido, de cada hilo de, ca de cada hilo son las tres primeras fibras. Sin embargo, en la copia de Galacheli está todo el hilo impregnado de la pintura. Eh, tampoco tiene estabilidad térmica. Al ser pintura y un ácido, en caso de incendio, cambia completamente eh, su, lo que es su, su química, la química del de, de producto cosa que en la Semana santa no ocurre como se ha podido analizar en, los, en, lo, en lo que son las manchas, de, en, la, en los agujeros del incendio, la tridimensionalidad tampoco tiene, eso lo, pode, lo podéis comprobar cualquiera coges la copia de garlachelli lo, lo pones en una máquina de, en un programa de estos de tridimensionalidad y veréis que la, la tridimensionalidad no aparece sino que aparecen los, las profundidades y los relieves aparecen intercambiados de forma irreal, no aparece la imagen de forma tridimensional como si ocurre con la Semana santa, eh, tampoco también se hizo un estudio de la, haciendo el, el, una mancha al estilo de, de que esto no lo hacía para ver si efectivamente tenía resistencia al agua y dejándolo en agua un tiempo para que tuviese unas manchas como tiene de, en, en la sábana de agua, que se vio que la sábana tuvo que estar sumergida en agua durante un, algún tiempo, pues la pintura también se, se emborronó. Por lo tanto, la copia era una auténtica chorrada que no, sepa, que no tenía nada que ver con la Sábana Santa. Sin embargo, nos estuvieron vendiendo desde todos los medios que el señor Garlascelli había hecho una copia exactamente igual. Con esto va a pasar exactamente lo mismo. Es una auténtica chorrada que no tiene ni pies ni cabeza, pero vamos a tenerlo hasta en la sopa. Eso es la primera noticia a la que quería hablar. Y ahora voy a, hablar, voy a darles al otro lado, porque aquí hay dos lados. En el lado de la Semana Santa están aquellos que quieren atacarla, cueste lo que cueste, donde está el señor Galazzelli, y eh, después está otro lado que quieren demostrar a ciencia cierta de que es auténtica y también a veces pues meten la pata. Hace, unos, hace un año, exactamente, uno de sus últimos estudios que se ha hecho es que se hizo un estudio sobre la sangre, ese sí fue un estudio sobre la sangre eh, de la Semana Santa y te aseguraban que debido a los niveles de digamos, de rubina pues que se demostraba que ese hombre había sido muerto, digamos, eh, y torturado, que había sido torturado antes de morir. Y era realmente, primero, eh, ese estudio se hizo, efectivamente, un estudio que se hizo a la sangre, también pero la, esas conclusiones no son ciertas, esas conclusiones que se, digamos, anunciaron, pues no son así. Esa separación que, digamos, que ocurría de la virubina, ocurre con en todos los cadáveres, no solo en aquellos que han sido torturados. Eso no lo digo yo, solo dice el forense, digamos, del de, Centro Español de Sinología. O sea que este centro lo estudia muy seriamente y intentan tan eh, mejor dicho, intentan demostrar la verdad o la mentira de la semana, pero con estudios serios, lo hacen muy objetivamente, la verdad que trabajan muy bien. Y, y, a, y aparte que ya se sabía también que la sangre era AB, pero eso se sabía ya desde los estudios de los años 70. el estudio del STURP se descubrió que había sangre, se hizo una serie de pruebas eh, químicas, lumínicas, eh, de, de, de, de proteína, de, de la albúmina, y se sabía que había sangre y de, y del tipo AB. Este estudio pues, viene a confirmar eh, esos datos que ya conocíamos, pero no son datos nuevos. Por lo cual, este estudio, que también salió en algún medio, muy, en muy pocos, obviamente en España prácticamente no apareció en ninguno, y mucho menos en televisión, pero mmm, de, querían intentar vender más de lo que realmente decía. Estos son los dos últimos estudios que ha habido sobre la sábana, eh, y sobre todo este último, que os lo digo, lo vais a encontrar hasta en la sopa, porque lo, vais a, a, lo van a repetir muchísimo, pues es una auténtica chorrada que no tiene ni pie ni cabeza, pero es lo que hay. Te quería yo preguntar, Alejandro. <coughs> perdón, si la sábana santa está impregnada de sangre, uh -huh. yo esto es, eh, yo no soy un entendido de la sábana santa, pero un curioso. Si fue impregnada de sangre y de todas estas cosas que podemos ver en la sábana, oye, si el cuerpo fue lavado, ¿cómo aparecen en la sábana? Porque no fue lavado del todo. Primero la, eh, fue lavado por las sedias seguían teniendo sangre. Hay que, hay que, eh, si nos vamos al relato evangélico, eh, se, el sol se dio, se llegaba al sabbat. Tuvieron que hacer una cosa muy rápida y después tenían que volver las mujeres a terminar el trabajo el domingo. Que es cuando van a la tumba, pues, si no, no hubiera necesidad de volver a la tumba. Y es cuando se encuentran en la tumba abierta y todo, todo eso que todos conocemos. Eh, José Reimatea y Nicodemos pues, mm, llevaron el cuerpo a la tumba, hicieron una cosa rápida y se tuvieron que largar porque llegaba el sabat y los judíos tienen prohibido trabajar en sabat. O sea, a la puesta del sol del viernes, empieza el nuevo día judío, o sea, no, no, eh, en cuanto se va el sol ya es el día siguiente. Entonces no, no podían tocar un cadáver, y por lo tanto, pues, ahí está el tema de por el cual estaba lavado, pero no ha lavado del todo. Aparte de que el cuerpo había sido extendido en la sábana antes de lavarse. Ajá. Fue una vez extendido, se lavó y lo, y lo, y lo cubrió, menos... A menos, digamos, en caso de ser auténtica. De hecho, hay más estudios forenses. Y, si es que el estudio este forense que se ha hecho, que se está anunciando, es una auténtica chorrada, pero hay estudios serios. Por ejemplo, ya en los años 50 del siglo pasado, o sea, si fíjate si me estoy yendo lejos, hubo un doctor que se llamaba Pierre, Pierre Barbet, que, era, que es del hospital de San José de, de París. Eh, este hombre hizo ya un estudio en los años 50, o sea, hace ya casi 70 años, que era un pedazo de estudio impresionante, que es para, ver, para leerlo. Eh, pero es que ha habido está Pierre, el estudio de Pierre Baina, el estudio de Robert brooklyn el estudio de Rudolf Hitler, el estudio de, del español, este, bueno, no, de ese no me acuerdo el nombre ahora mismo. O sea, estudio, hay a montones estudios forenses que, que vienen a, a decir la, la precisión de las heridas. Eh, por ejemplo, eh, cosas que no, se, que no se pueden falsificar de ningún modo. La, las manchas de suero que son invisibles. Las manchas de suelo que, que encajan perfectamente con un, un cuerpo que está tumbado, tiene una herida, la herida del, del costado, la herida de la lanza, le chorrea suero y, y le llega hasta la espalda. Esa, esa mancha no se ve, esa mancha no se descubrieron hasta que no se puso con luz, con luz infrarroja. El suelo es invisible, es una sangre es un, eh, es un el suero de la sangre ya separada, de un cadáver de una, de una persona muerta. Eso como va a ser un falsificador. Eh, las, eh, las heridas, eh, donde hay sangre venosa, es sangre venosa. Donde hay sangre arterial, es sangre arterial. Y no olvidemos que la, que la distinción entre el sistema circulatorio lo descubrió eh, Miguel Servet en el siglo XVI. El español Miguel Servet que por cierto lo quemaron. Eh, vamos a ver, es que, mmm, lo que te digo, mmm, hay muy, muy buenos estudios hechos de gente objetiva. es ¿eh? Cierto que hay gente que estudia las sábanas, que, que son gente creyente, eh, pero hay gente que no lo es, hay judíos que han hecho estudios sobre la sábana, hay gente agnóstica que ha hecho estudios sobre la sábana, esta gente que dice, no, nosotros no tenemos interés, no, el señor Garaceli lleva 15 años intentando eh, demostrar que es falsa, o sea, no hace estudio para intentar averiguar cómo se puso formar, lo que él intenta es decir que es falsa y no tiene ningún reparo en mentir, o sea, es que no tiene ética ninguna, como ya como ya el propio documental de, la, de, de, de canal Historia demostró, que lo dejó realmente por los suelos, porque claro. el hombre se había tirado... 5 o 6 años afirmando que era exactamente igual y la primera prueba a la que la someten le dan en toda la cara. ¿Qué pasa? ¿Es que el este hombre no había mirado por el microscopio su propio trabajo para, de, para después estar reafirmando de que no había pigmentación? Vamos a ver. una cosa ridícula. Es muy curioso, ¿no? Porque estoy leyendo el chat y hay gente que está más o menos de acuerdo ¿no? con todo esto, ¿no? Pero lo que sí les invito yo a más de uno es que se lean, están, se han escrito libros, en internet lo podéis encontrar, y hay eh, todos, todas estas investigaciones que se han hecho, tanto por el lado creyente como el lado no creyente, sobre la sábana santa. Eh, quería... Eh, Rafa, si me permites, es que quiero contestar a una persona en el chat, a un señor se llamado Alejandro Sánchez, que dice que el estudio del año 50 sí nos vale y este no vale. El estudio del año 50 del señor Pierre Barbet eh, es, un, es uno de los años 50. Hay que verlo. O sea, no tiene nada que ver con este. Es un estudio de casi 200 páginas. El que han hecho ahora es una auténtica porquería, pero es que ese es uno. Pero es que los demás que he mencionado son modernos. Eh, el estudio que se hizo en el Stur. Eh, son unos estudios que son más de 150.000 horas de trabajo. De todos los niveles. O sea, mm, por favor, un poco de seriedad. que Porque he mencionado uno del año 50, no es... Mm, no, me estás intentando eh, decir que todos los que he mencionado no valen por pues, ser los años 50. A empezar, que ser los años 50 no significa nada. Porque un estudio forense de hecho de, de lo que son las heridas, de lo que es eh, el, el tema de la sangre, que es lo que han hecho esta gente, esta gente lo que ha hecho ha sido un estudio simplemente anatómico de lo que son las manchas de sangre nada más, que no han hecho otra cosa, que, de verdad, por favor, búsquete el estudio, míralo, es una cosa realmente ridícula, eh, así que no me vengas a decir que, que, porque, que desde el año 50 es malo, no, simplemente hay estudios buenos y estudios malos, y hay estudios modernos, y, y no hay ninguno como el del Stu. De lo, ...del año 78... ...que eso fue increíble... ...vale, ya está... Continúa. ...pues eso es lo que te... Eh, ...me lo has quitado de la boca... ...de eso quería hablar yo... ...de lado... ...pues que creen o no creen... ...yo lo que sí eh, invito... ...a que os leáis todo... ...yo creo que... ...lo que nos cuenta Alejandro... ...no es inventado... ...os puedo asegurar que además conozco a Alejandro... ...ya hace mucho tiempo... Y Alejandro nos sale aquí a decir chorradas. Os lo digo de verdad, os lo digo sinceramente. Y si no, iros a, pues, a su canal y veréis que tiene cosas bastante curiosas. Eh, Paloma, adelante, cuéntanos, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué, no sé, háblanos. Pues la verdad que me parece muy curioso que basándose en un estudio hecho en una recreación, vete tú a saber de qué manera... Ya con eso les basta para decir y sin analizar absolutamente ni una sola gota de sangre que hay en la sábana, que es falso. ¿Cómo han recreado eso? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Se han ido hasta allí? ¿Han, han tenido en cuenta todas las variables? Yo creo que no. Entonces, me no, parece no. muy poco riguroso. Lo han hecho entre ellos. Han hecho claro. como si ellos se crucificasen a sí mismos y las manchas, digamos, con, han usado sangre incluso auténtica. Para, para hacer una recreación. Es una recreación hecho de, teniendo en cuenta que lo hacen unas personas que lo que quieren es demostrar que es falsa, dan o sea, nada más que por, por ahí ya ves que no, va, no van a buscar muchas variables, pero es que han hecho una recreación como, como si ellos le han parecido y ni siquiera han tenido en cuenta los datos que se saben de, del tema. O sea, que ni siquiera han tenido en cuenta eso. Nada, Simplemente no lo han hecho nada. como les ha parecido porque su objetivo no es demostrar, o eh, sea, buscar la verdad. Su objetivo es decir que es falsa y darle la publicidad que se le está dando. Exacto, estoy totalmente contigo. El objetivo es eso, decir que es falso y desacreditar. Exacto. Y da de igual la manera. Si quieres hacer algo y buscar la verdad, hazlo bien. Pero recrearlo ahí en tu casa, no. Y, y después la forma en la que los medios lo dicen. Dicen, o sea, un estudio muestra que la sangre es falsa, cuando no ha sido un estudio de la sangre. O sea, que es que. Fijaos claro, la mal la intención de los medios de comunicación. Esa es, es otra. Sí, pero sería válido sería válido si la noticia fuese al revés. Se ha demostrado que la, la sangre es verdadera y luego resulta de lo que, que... Es que existen, estudios, <risa> si es, que las, si es que hay sangre, hay estudios científicos, no son estudios hechos con la fotografía, hay los análisis que se hicieron sobre la propia sangre. Sí, pero no me <risa> refiero a eso. me refiero es que si no hubiese un estudio como los que hay y salíes un titular, ¿no? La, la sábana es verdadera, ¿por qué? Porque se ha investigado la sangre, suponiendo que nos se haya investigado, y tú vas al análisis y te dicen, no, nos comemos unos bocadillos y estuvimos mirando la sábana de cerca. Ahí no hay un énimo en estudio. Las cosas como son. ¿vale? Y yo os digo una cosa, todos los que estáis aquí, y yo sé que Alejandro ahora me va a decir, no, no, no, no. Os digo una cosa, no conozco a nadie personalmente que sepa más de la sábana santa que Alejandro, ¿eh? Y de, la, y de la Atlántida. Son los dos temas que podéis buscar a quien queráis. Pero. Yo de la con, Atlántida con, conozco a uno que sabe muchísimo más que yo. Toma oh y yo. <risa> pero no lo conozco personalmente y a ti sí. Bueno, yo en persona todavía no lo conozco, lo conozco para través de internet Sí. Recuerdo, es más, no quiero, no quiero ser cansino, pero recuerdo que en una de las temporadas de radio, de busca de la verdad, se me ocurrió. Preguntarle a Alejandro, oye, ¿tú me podrías hablar de la Sábana Santa? Y me dijo, sí. pero bueno, imagina. Así fue la primera colaboración de San Santa. Sí, y además, recuerdo. De la radio fue sobre la San Santa. Recuerdo como anécdota que me habló tanto de la Sábana Santa que lo que él hizo duró para dos, para dos programas. Tuve que decirle, bueno, lo vamos a partir en dos porque sí. te has pasado la hora. Cuatro, cuatro secciones fueron pero Entonces, y, y, ...y que tuvimos que terminar la entrevista sin decir todo lo que tenía que decir... ...un poco más... Como que cortar ya, es ¿eh? comparamos... ...no, pero sería, sería bueno un día en este canal... ...en este canal... ...hacer un, una serie de vídeos a modo documental con Alejandro... ...con imágenes, con todos los, los resultados... ...y que nos contara desde el punto cero, minuto cero de, los, de las investigaciones... ...hasta la última noticia que es esta... Y os puedo asegurar que tendríamos una saga de documentales. Que Yo no me... pienso, pienso hacerla. De hecho, cuando termine la saga del 11M, eh, lo pienso hacer. O sea, ya para el año que viene. O sea, para el año que viene pienso hacer una saga completa de la Semana Santa. Porque da para unos cuantos vídeos. no En uno solo no se puede tratar. Si sí, se queda hacer bien. O sea, podemos hacer una tertulia y, y hablar durante tres horas de cosas de la semana Pero tres horas perfectamente. No, no hay ningún problema pero para hacerlo bien con documentación, con las fotos, con los datos exactos que no sean de cabeza. Porque yo hablando de cabeza me, puedo, me puede bailar un año, me puede bailar un nombre. O sea, hay cosas que, que se me escapan. A de estos nombres que he dicho, pues, a lo mejor uno no es la apellido no es exactamente así, me he podido equivocar. Pero ya para hacerlo en, en lo que es una saga documental ya lo haría con mucho detalle. Vamos a abrir el micrófono de Alba. Alba, adelante, cuéntanos qué te parece. Bueno. Pues, yo es que lo, lo que estaba pensando, pues ya me lo ha quitado Paloma, porque estaba pensando lo mismo, así que, bueno, no sé, es que el estudio este, la noticia de hoy es que creo que no hay por dónde pillarla, porque es que si ni siquiera han hecho los análisis, han dicho gratuitamente que, que es falsa. Así, porque sí, porque ellos lo valen. Eh, poco menos, sí, han hecho un, un estudio, digamos, de las formas en las que caen los regueros de sangre, pero lo han hecho al uh -huh. modo que ellos les ha parecido como no encajan, Según claro. el, el, el, digamos, la recreación que ellos han hecho con las con las manchas que hay, pues ya está, es falsa. Eso es lo que han hecho, es que eso es el estudio. O sea, parece una cosa absurda que dices tú, ¿y eso es un estudio? Pues es lo que dicen que es un estudio. Han hecho una recreación de lo que ellos creen que fue la crucifixión, envolviéndolo como ellos creen que lo envolvieron y no y no encaja. Pero es que ellos lo han hecho precisamente para que no encaje. <ríe> o sea, que lo han hecho así. Claro. Existen otros estudios que, que, que, que explican todas las manchas de, de, la, de la zona. Y ya aprovecho pues para, para contestar una de las preguntas que han hecho en el chat, que, pre, que preguntan sobre lo que es el sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo es un trozo de tela que hay en la Catedral de Oviedo, que está una serie de manchas de sangre y que se han hecho una serie de estudios, ha hecho el centro español de sinología y parece ser que las manchas encajan con las manchas que hay en la sábana Santa es una cosa realmente curiosa el, lo que es el carbono 14 en, en el sudario digo que era del siglo IX o algo así eh, pero al, pasa lo que pasa con todo lo con todo lo que son los los tejidos de lino que están expuestos al aire libre que fallan mucho o sea el, el nivel de acierto del carbono 14 eh, en esta clase de tejidos no llega vamos falla en un 30 según el estudio de William Meckham por lo cual y más y más en una tela tan asquerosamente sucia porque tiene, esta tela se ha cogido, está llena de, de aceites de las manos, de los sudores, eh, entonces eso es difícil de ver porque eso, las, los tejidos se impregnan de los aceites, y eso, aunque lo laves, se queda, eh, lo ha absorbido, eso no lo puedes quitar, entonces por eso fallan tanto esta clase de, de, de pruebas. Pero, sin embargo, es cierto que lo que es el estudio de las manchas, eh, se hace sobre un, eh, un cadáver, digamos, el, el estudio, dan una serie de, digamos, envueltos de cierto modo, eh, imaginaos, el sudario sería, pues cuando el cadáver está en la cruz, se le tapa la cabeza, igual que se, se hace hoy en día con un muerto, se le tapa, se baja, después el cuerpo se lleva al sepulcro, se le quita, y se pone sobre la sábana, y tiene una serie de manchas, y encajan, y sobre todo hay una en concreto, que en la sábana parece que está como, que le falta una gota de sangre como que le falta la mitad, y esa mitad está exactamente en, en, en el sudario, en la posición en la que tiene que estar según este estudio, según esta hipótesis. Por lo cual es muy posible que realmente eh, sea. No se puede afirmar, pero hay una probabilidad muy alta de que realmente las dos telas hayan estado con el mismo cuerpo. También la sangre de Sabe, eh, igual que la que hay en la sábana. Pues bueno, vamos a ver si hay alguna preguntita rápida. Llevamos una hora, un poquito más de una hora. No nos lo sí, la, la, la verdad es que lo, los estudios de, lo, de los serios, de las reliquias, son interesantes. Yo hace poco estuve viendo un, un estudio sobre reliquias del hinduismo. Se sí, eran una pecha de rey, porque, porque te encuentras que si el, el trozo de hueso de rama, y, y, y a lo mejor es un hueso de... De, de, de, un, de un niño, ¿no? a lo mejor del siglo no. VII cosas por el estilo. La verdad es que son curiosos los, los estudios de las reliquias. Pues chicos, si no tenéis nada más, eh, nos vamos a ir. Porque llevamos más de una hora. No quiero extender estos directitos mucho más, porque yo creo que hemos dado muchos hay, datos. Hay más preguntas. Si quieres contesto alguna pregunta más, ya no. Eh, sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, hay, hay dos. Una es Juan Alberto. Pregunta, ¿existe otro pedazo de tela en el mundo que tenga las características de la sábana, que tenga la presión de forma humana? No, es un único. O sea, es un objeto único en el mundo. Y es, junto con la pirámide de Giza, el objeto más estudiado por científicos de, de la historia. O sea, es un único, no existe nada igual. Eh, Ray Rogers, en el que descubrió en que haya fallado carbono 14, eh, bueno, él no lo descubrió, lo descubrieron unos, unos profesores americanos. Él lo que hizo fue demostrarlo. El, eh, Ray Rogers hizo un intento de él tener una teoría que se había formado por una oxidación de, de los cadáveres y fracasó, eh, lo que consiguió fue tintar en una, con una piel de cerdo, tintó una sábana con una especie de oxidación pero no encajaba con lo que era digamos, el, el dibujo de la, de la imagen y tampoco tenía dibujo alguno, era simplemente una mancha o sea, no, realmente es un único no hay nada, nada, nada parecido otra pregunta que tenemos es que, eh, pregunta, no sé quién lo ha preguntado, eh, ¿Creéis que Jesús le sintaría bien que su fe se midiera con una sábana? Eh, yo no creo que los cristianos midan su fe, tengan algo que ver la sábana. Si la sábana fuese falsa, no puede ser absolutamente nada. Hay muchas reliquias que son falsas. Simplemente que las pruebas parecen indicar que es auténtica. Es lo único. Lo sí. que, a lo que le fastidiaría realmente son a, a aquellos que atacan, digamos, esta, a esta creencia que, que resultase que que es auténtica, pues le jodería mucho. Por eso, como todas las pruebas, parecen indicar que sí lo es. Y yo no soy católico ni soy cristiano. Pero mmm, parece indicar que, efectivamente, es la sabana que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret y que, y, y que algo raro ocurrió ahí. Eso, eso parece eh, que es evidente, en dados las pruebas científicas que tenemos. Entonces, realmente no es, una, no es un dogma de fe. Lo que sí es cierto es que si fuese auténtica, que parece que lo es, parece que la probabilidad de que sea falsa ¿eh? hoy en día es ridículamente baja, eh, en el caso que lo es, pues nos da muchísima información sobre la persona que murió. Porque nos da información anatómica, física, eh, de cómo murió, de, la, de lo que es la tortura, o sea, nos da una serie de información y valorosísima. De hecho, hay alguien que lo llama el quinto evangelio. Y si es auténtica, desde luego lo es. Ajá. Hay una pregunta que hizo, eh, Luis Sánchez... ...dice buenas noches, buenas noches Luis... ...dice Alejandro, ¿qué prueba queda por hacer y no se ha podido realizar por el motivo que sea? Pues habría que repetir la prueba de carbono 14... ...lo pasa es que el problema es que, eh, como digo, se hizo mal... ...porque se cogió de una esquina y la esquina tenía un remiendo... ...pero eso se juró después... Eh, ...aparte que no era el mejor sitio para, para cogerlo... ...porque en las, las esquinas de donde, lo, donde se agarraba la sábana... ...y como digo, las manos... De, de sudor, de aceites de manos, de cremas, y, y era el peor sitio. De hecho, Linus Pauling, el creador del sistema de Carbono 14, de. El, lo que es eh, la, la forma de, de calcular de calcularlo decía que no servía, que, no, que, que su método no servía para, para, para datar la sábana ni los objetos que son, digamos, similares a la sábana, salvo que hay, porque no han estado resguardados en un sitio. No es lo mismo que una tela de una momia que ha estado en una tumba y no se ha movido de ahí en 2000 o 3000 años esto ha estado recorriendo todo el mundo en muchísimas partes y la ha tocado todo el mundo la gente se ha restregado contra ella la ha besado, la ha hecho de todo de hecho cuando se hicieron los análisis de ADN había ahí de todo, vamos, la, la cantidad de porquería que tenía era increíble por lo cual, análisis que falten pues eso, quizá otro tipo de datación pero realmente ya no es necesario si es que ya tiene datación por benilina tiene datación por luminiscencia eh, lo, lo del polen o sea lo que habría que averiguar es cómo se ha formado eso es lo que falta, el cómo se ha formado la imagen, que no lo sabemos, caso, es que no se sabe. En el caso de que fuese de Jesús de Nazaret. Sea de quien sea, cómo se ha formado esa imagen. Esa es la cuestión. Lo que pasa es que es tan parecido lo que se ve en la sábana con la información que tenemos, que realmente es casi imposible que no sea de él. de uh -huh. una persona que lo crucifiquen con esa tortura, para empezar, tiene dos condenas. Cosa que solo se conoce el caso de Jesús en la historia. Porque una eh, existe un, en el derecho romano, existe un digamos un principio que el no, no, no, no, no visiden. O sea, no puede ser condenado dos veces por el mismo delito. Sin embargo, en Jesús sí se, sí se hizo, según la información de los evangelios. Lo condenaron a la flagelación y después lo condenaron a, a la crucifixión. Son dos condenas, lo cual eso no es normal. A los crucificados no le daban esa paliza tan enorme. Después, el tema de la corona de espinas que en este caso es un casco, es más como una corona, digamos, de aquella época realmente. Ese, ese tipo, es, es la herida en el costado. O sea, tiene ciertas características que, que encajan demasiado bien con, con lo que se supone que sabemos de Jesús, en las tareas de Yeshua, realmente. Entonces, que no sea él, pues muy difícil, que no lo sea. Y más ya sabiendo que son las adaptaciones que se han hecho, que es del siglo I. Bueno, pues sea lo que sea, cada uno crea lo que le dé la gana. Nosotros aquí exponemos los conocimientos de la gente. Muy buena la, la aportación de Alejandro. Y chicos, nos vamos a ir porque no quiero extenderme mucho más, sino esto va a ser, vamos, la historia interminable. Así que Alejandro, te agradezco mucho que nos hayas hablado de la Sabana Santa. Os, os recomiendo que busquéis en EVOX, en busca de la verdad, Sabana Santa. Y veréis cómo hay una primera parte y hay una segunda parte. Eh, en busca de la verdad, creo que era el 10 y el 11... Si no recuerdo mal. 10 y 11. Cuando fue mi, mi pérdida de virginidad. <risa> la radio. <risa> pues bueno, por chicos, Eso me acuerdo. Muchísimas gracias, Alejandro, por contarnos todo esto, por estar con nosotros aquí hoy. Eh, Paloma, gracias a ti también por estar con nosotros. Y Alba, que se nos ha quitado la cámara. Muchas gracias. Por estar aquí a los tres. Si quieres añadir algo, si no, nos vamos. Nada, sí. gracias a ti. Yo sí, que nosotras también tenemos una entrevista que le hicimos a Alejandro en el canal de Clásicos del Misterio. Me olvidaba, a ver, por completo. Yo, es que, ¿sabes lo, ¿sabe lo que pasa? Que yo ya lo no sé, donde tengo la cabeza. Yo creo que estoy durmiendo, ¿no? pero estoy aquí, o sea, me he bilocado, ¿no? Pues ya sabéis, el canal de Alba y Paloma. Clásicos del misterio, por favor, buscarlo. Se ha subido un vídeo esta tarde eh, sobre los virus. Esto que acabamos de hablar, pues ahí lo tenéis mucho más especificado. Además, con muchas imágenes, todo muy bonito. Lo he hecho yo. O sea, es un buen vídeo, sí. por favor. Había, había que, que decir que lo había hecho él, que es un gran trabajo. <coughs> bueno, hay mejores trabajos. Pero, pero hago, bueno, ha estado, hago, ha estado muy chulo. Hago lo que puedo. Eh, y el canal de Alejandro. El árbol rojo que además ha subido un vídeo de, de Bad Spencer, ¿no? Has hecho un... Es, es un homenaje, un homenaje a Bad Spencer y Terence Hill. Se sale un poco de la temática del canal, pero me apetecía hacerlo. Y ahora estoy haciendo estoy preparando otro. Si me da tiempo para mañana pasado lo tendré. ¿Y de qué va? Cuéntanos. El, el nuevo pues va de lo que del daño que está haciendo la desinformación en internet y lo que va a provocar. Estuve viendo el otro día un debate en televisión. Uh -huh. eh, y ya me di cuenta por dónde van encaminados. Uh -huh. Quiero hablar de eso. Bueno, pues estaremos atentos a que nos cuentes por dónde va el tema igual será el futuro. Chicos, muchas gracias a los tres, a vosotros que estáis ahí. Muchísimas gracias. Ya sabéis que vamos a hacer un directo a la semana. ¿eh? No vamos a hacer como antaño, directo todos los días, porque la verdad es que se pierde mucha información y a veces es mejor ver las cosas algo más gráficas y disfrutar un poquito más de la información, aunque a veces es un poquito pues, más corto. Así que gracias a vosotros, gracias a todos los amigos que estáis ahí en el chat, gracias a los que vais a ver este vídeo en diferido, y a los nuevos, pues bienvenidos, suscribiros, compartir si os ha gustado, bueno, ya si queréis hacer donativo, bueno, no pasa nada, ¿eh? aquí, todos para adelante. Bueno, bromas aparte, gracias chicos y muy buenas noches, nos vemos mañana que tendremos un vídeo. Hasta la próxima.